Ha hecho usted esto anteriormente, hace clic en el icono del globo. Sí, sí lo he hecho antes. Escogí el inglés y recomendamos no elegir la opción de silenciar el audio original. Bien, estamos listos. Sí. Estoy tratando de renombrarme. Alex, ¿quieres presentarte? Um, I'm Alex. Yo soy Alex Dami, soy una interna con la División de Planeación y Evaluación del Departamento de Salud y mi internado es por medio del, del programa de uh, trabajo social de UC Berkeley. Gracias por su trabajo, está trabajando usted bien duro. Gracias Alex. Y y no nos presentamos nosotras. Creo que Elaine nos ha conocido y Sab nos está conociendo ahorita, pero somos las co cofacilitadoras para las inversiones de CORE. Y las dos tenemos el mismo nombre, Nicole. A veces crea confusiones, porque, pero a veces es más fácil porque nos dicen las Nicoles en plural. Respondemos de las dos formas. Yo soy Nicole Lezen y yo soy Nicole Young. Y Estela Larman es, está en el canal de español, es la persona que hace las interpretaciones en vivo y ella también traduce todo nuestro material, las diapositivas, el material al español. Así que... Qué <ríe> eh, bueno. Entonces, esta es una oportunidad para hacer preguntas generales sobre... Uh, la, el nivel al uh, que usted piensa solicitar, el la, uh, etapa, nivel pequeño. Uh, SAB dijo que no tiene preguntas uh, específicas y usted, y Elaine, dijo que tuvo algunas ideas que le ocurrieron durante el taller del modelo de lógica y trabaja con su mesa directiva para tratar de uh, crear algunas ideas. Tenemos un pequeño comité. Tenemos seis personas en nuestra mesa directiva. Entonces, tenemos un comité de subvenciones que va a trabajar junto con nosotros en esto. Yo creo que cada uno de nosotros estamos tratando de reunirnos. Lo han conocido a Serge. Él es nuestro director ejecutivo y algunas otras personas van a estar en otras llamadas para que pod podamos tener una idea y mover, uh, a adelantar juntos. Sí, Surge ha, estado, ha, ha sido una presencia muy estable en nuestras pláticas de CORE, y o sea que Surge y Ken se inscribieron para las sesiones um, individuales. Tenemos un gran equipo, estamos muy animados de traer eso a nuestra comunidad. Entonces, Elaine y Sab, ¿han tenido ustedes la oportunidad de repasar la solicitud misma? No, no todavía. Okay. A lo mejor sería útil repasarla. Sí, sería fantástico. Bueno, sí, probablemente es un, un buen uso del tiempo. Bien, entonces déjeme presentar la solicitud. Voy a compartir mi pantalla, si está bien con todos. Y voy a, a presentar la versión en Word que yo tengo. Y también pueden considerarlo. Elaine, usted estuvo en la conferencia de solicitantes, creo y SAP no pudo atender. La solicitud en sí se tiene que hacer por un portal uh, por internet y eso tendrá algunos procedimientos asociados con él Cómo contar los, uh, el número de letras y los espacios. Van a haber menús para elegir y algunos aspectos como tener que terminar una porción antes de seguir adelante. Y si no lo ha hecho ya, tiene que crear uh, el, la inscripción. Eso no lo vamos a hacer ahorita, pero sepa que cuando usted presenta su solicitud, así es como se hace. Pero por ahorita, nomás quería repasar algo del contenido y a ver si eso le provoca algunas preguntas y animarle a pasar tiempo con la solicitud. Entonces, el sitio web de HCD, del Departamento de Salud, y creo, o de Servicios Humanos, mejor con un enlace a la solicitud en Word. Si usted no ha escrito subvenciones o aún si lo ha hecho mucho, a veces es útil tener como esta versión en Word, así no está teniendo que ir de un lado al otro. Yo personalmente prefiero trabajar en algo donde yo puedo trabajar con él Uh, Elaine, usted mencionó que lo está, uh, está trabajando con un grupo. Entonces, todo depende de usted. Es simplemente una preferencia personal. Si ¿Cómo quiere usted recolectar la información y compartirla con otra gente? Al final, lo va a tener que poner en el portal por internet, a menos de que usted pida hacerlo de otra manera. Pero para la lluvia de ideas y a ver qué es lo que hay que poner dónde. Creo que vale la pena considerar trabajar con esta versión en Word y la voy a compartir ahorita. ¿Entonces la pueden ver? Sí. Sí. ¿Sab, la puede ver? Bien. Ok. Perfecto. Entonces, este es texto que es, se ha sacado del portal por internet, pero aún en el documento de Word, usted pueden ver que hay menús que se pueden deslizar. Y ahí le muestra, hay una flechita pequeñita. Esta primera parte es simplemente pidiendo la información sobre su organización y es bastante básico. Uh, a lo mejor después de que haya completado la propuesta, a lo mejor va a querer cambiar su descripción de tres, tres frases. No todo tiene que hacerse en secuencia. Le va a pedir una categoría de servicio y hay muchas de ellas. Le va a pedir si usted es una sola agencia o si sí, usted es la primaria para un grupo de agencias. Y hay mucho más detalle sobre esto en la, en la grabación de la conferencia de los solicitantes. Pero en cuanto al tipo de preguntas para, para que pueden tener entre sí en, en su grupo que está considerando lo que, lo, para lo cual ustedes quieren solicitar fondos, Ahí pensando de las condiciones de core y cuál es la principal con que trata su grupo. Esta es la lista. Entonces están agrupados por los impactos para cada condición de core de salud y bienestar. Como la vida, la educación de por vida tiene cinco, por ejemplo, si usted más quiere Quieren más información sobre las condiciones de core y esas áreas de impacto? Hay varias opciones. Hay el taller que hicimos recientemente sobre las condiciones de core por medio de una plática con un café. Hay información sobre DataShare en la plataforma de DataShare que quizá conozcan. Déjeme, déjeme hacerle una pregunta. Si sí, lo que vamos a hacer, Sí, varias de las. Usted solo puede elegir una condición de CORE. Desafortunadamente es la la cual la, su solicitud principalmente trata, pero puede describir cómo se, se vincula a las otras áreas. Y así es es parte del problema con esta este tipo de solicitudes uh, en virtuales. Muchos, de, idealmente, muchos estarán conectados con otros y, y eso se va a, a demostrar, ¿sí? Y después va a describir la necesidad o a veces es un, la declaración de problema o la declaración de necesidad. ¿Qué es lo que están tratando de uh, de abordar. Hay algunas uh, fortalezas comunitarias. ¿Quién está experimentando estas? Algunos de ustedes ya empezaron a describir eso cuando se presentaron. ¿Y qué nos puede contar sobre, o contarle a HCD sobre la extensión de las inequidades y las características de esas necesidades. Y esto es algo para pensar aquí, es que si hay datos que ustedes tienen que están en el, la forma de estadísticas o algo más formal, bien, y si hay cosas que son más bien historias o citas de personas, bien, eso puede ayudar a iluminar las cosas. Y si son datos que todavía no existen o no existen en una forma útil, también puede notar eso. ¿Usando citas de los miembros es útil? Sí, yo creo que sí. Piense, alguien va a repasar esto, ¿verdad? Que a lo mejor no sepa mucho sobre su programa. Entonces, las cosas que le da vida, que les ayuda a entender lo que están haciendo y por qué creen ustedes que es eficaces pertenece aquí. Bien. Y sobre todo, las palabras de otra persona que utiliza nuestro producto es, o programa, eso uh, es muy beneficioso. Sí. Las dimensiones de la equidad están listadas aquí. En este menú, puede que ustedes tengan otros. Y si hay una oportunidad para poner otro donde lo puede describir. Y después de describir el problema o la necesidad que está abordando, después pueden hablar sobre lo que están haciendo, sobre esto, qué se debe de hacer. ¿Qué es lo que ustedes consideran como los servicios? ¿Y por qué van a funcionar? ¿A quién va a recibir los servicios? Y luego va a hablar sobre parte de sus selecciones. ¿Por qué es que usted está opta, uh, seleccionando hacer lo que están haciendo en la manera en que están, lo están haciendo? Es la razón por su enfoque y hay herramientas que pueden ser útiles aquí. Si ustedes gustaría explorar un poquito más sobre describir estrategias y los vínculos a los resultados. Tenemos un taller sobre algunas de esas herramientas de Core. También están disponibles en la plataforma de DataShare. Y después, explicando a los revisadores qué es lo que están haciendo y por qué va a funcionar y lo que ustedes esperan lograr. Entonces, estas son las declaraciones sobre eso. ¿Y por qué usted cree que sus servicios son o serán eficaces? ¿Y qué es lo que les indica eso? Entonces, posiblemente tengan usted ya un historial de su experiencia anterior. puedan tener un modelo de otro lugar que van a aplicar aquí. O pueden tener alguna implementación de de un enfoque o un taller o un currículo que ha sido evaluado en otra parte y, razo y hay razones por pensar que va a ser igual aquí o lo va a adaptar para que funcione aquí. Y luego hay algunas preguntas sobre a, a quién va usted a prestar servicio y cómo eso pudiera cambiar con el tiempo o oh, no. A lo mejor están pensando servir el mismo número de, de personas durante este periodo de tres años. Cuántos años tienen, cuál es su raza, etnicidad, género, idioma principal, en qué área del condado están. Por ejemplo, sabe usted mencionó que una de sus metas es expandir a diferentes partes del condado. Entonces, quizá usted tenga cierta parte en que quiere enfocarse. Todos estos tienen una categoría de otro. Eh, si tienen otra manera de verlo, entonces usen eso. Y hay algunas preguntas sobre las guías de uh, pobreza federales y las personas a quien usted presta servicio y cómo caben ellos en estas categorías. Y todo eso está listado aquí, así que usted puede ver eso. Y después les va a contar a los revisadores qué es lo que usted va a ofrecer. que ¿Qué, ¿Qué puede contar en cuanto a su personal, su infraestructura, su experiencia? Y también una pregunta sobre cómo usted puede definir y adelantar la equidad en su, en su comunidad. Y eso va a ser diferente para cada quien. Y después, finalmente, preguntas de presupuesto y hay formularios específicos de presupuesto que usted puede bajar, son diferentes si es una sola agencia solicitando o parte de una colaborativa. Esas son las partes principales que ustedes tendrán que desarrollar para poder presentar su propuesta. Alex, Nicole, me faltó algo ahí. Fue muy útil ver la solicitud. A mí no me permiten tocar las cosas en la computadora. Dice, quiero revelar esto. Este, ¿Alguien más toca las computadoras? Elaine. Eso es muy bueno saberlo desde un principio. Entonces, sobre todo un esfuerzo en grupo. Hay muchas diferentes maneras de contribuir a esto. Sí. Cuando nosotros estamos haciendo nuestras propias propuestas, muchas veces dividimos las cosas y a veces las gentes pueden trabajar sin problema en grupo, pero si usted ya lo sabe en cuanto a sí mismo y sus colegas lo saben, pues qué bueno. Entonces tienen diferentes maneras de hacerlo. Sí porque yo he eliminado cosas muy importantes sin querer. y entonces, eso es parte de este proceso, es saber quién tiene diferentes fortalezas y quién hace qué y cómo comparten información entre ustedes y cómo llevan constancia de... de... Recién recibimos nuestra calificación de organización sin fines de lucro en el año 2020, somos nuevitos. Entonces, hay mucho que aprender, pero qué bueno, así empiezan desde un principio y lo estamos haciendo con tanto amor. Realmente es increíble. Muy buen equipo. Entonces, me supongo que eso le produjo algunas preguntas, pero si sí tienen algunas preguntas ahorita que uh, le que que se produjeron por este proceso, las pre preguntas sobre el contenido, esos deberían de ir a Alex y sus colegas en el Departamento de Servicios Humanos. Pero si usted tiene preguntas sobre los conceptos o las herramientas, entonces las Nicole son a quien se dirige usted. Estamos tratando de ser de ayuda pero no meternos en los detalles de cada solicitud individualmente, porque queremos ser justos, que todo mundo reciba la misma información. Y me encanta que sea tan, tan transparente y así de esa forma nada se rechaza o no hay inquietudes de que hubo algún favoritismo o algo así. Gracias. Sí, sí están haciendo un muy, muy buen trabajo y realmente estoy muy bien impresionada y también están siendo justas a la comunidad para uh, yo no he escrito una subvención o a una solicitud en becas, estoy quitando las telarañas. Siempre es una nueva experiencia y Nicole y yo hemos escrito unas subvenciones muy grandes durante el verano y fue déjeme decir que comprendemos, les compadecemos a todos en, no importa cuántas veces lo ha hecho o qué tipo de subvenciones ha solicitado, siempre es trabajo muy duro, muy detallado. Nosotros somos parte de una red, entonces el primer café tuvimos que solicitud a solicitar a la red para hacer un café. Entonces, ese fue todo un proceso también. Ah, qué bueno, porque eso le puede dar al, alguna buena, buena terminología. Si sí, nos empezó a impulsar a pensar, uh, déjeme hacer mi uh, propuesta. Bueno, primeramente por los Comentarios sobre la transparencia, porque es una gran meta nuestra y de HST. Y sabe, esperamos que pase lo que pase, como resultado del proceso, si recibe fondos o no, que usted sienta que fue justo y que tuvo una chance justa, porque obviamente no se puede subvencionar a todos algunas gentes que escribieron, escribieron propuestas excelentes no van a recibir fondos esta vez. Entonces, es el pro, eso me lleva a mi siguiente punto de la experiencia propia. Las, las becas que escribí, o las subvenciones que escribimos durante el verano no fueron uh, subvencionadas, pero ese trabajo no fue en vano. Uh, pero tuvimos ideas que surgieron también uh, escritos que podemos utilizar para en otras formas uh, y otras propuestas en el futuro. Entonces, nunca es completamente en vano, aun cuando es desilusionante porque van a tener los resultados y espera, esperamos que se pueda utilizar en otra forma. Sí, en otra, caso, en otra propuesta o en un o algo que su mesa directiva quiere que uh, identifiquen o uh, si necesitan más personal, sí, de, o de conexión como con SAF, sí. ¿Hay ¿Algo más que podemos, uh, sobre lo cual podemos hablar esta mañana? Elaine, veo que y Ken y Serge van a asistir la siguiente sesión de Horas de Oficina y su nombre está ahí. ¿Piensa usted asistir con ellos? Sí. Yo voy a guardar silencio y nomás voy a escuchar. Qué bueno que van a asistir como equipo, porque Ken y Serge han participado en algunas de las otras sesiones también y juntos pueden pensar pensar juntos y a lo mejor se suponía que solo tenía que asistir a ese. Sí, está muy bien. Elaine, tengo curiosidad, dado que estuvo en el taller ayer sobre la teoría del cambio, el modelo de lógica, a medida que Nicole estaba repasando uh, las preguntas, usted ve Sí, ustedes están haciendo un trabajo excelente con ayudar a la gente. Aún, cómo expresarlo, porque ustedes saben cuando están escribiendo una subvención hay que escribir la propuesta hacia uh, referente a lo que dice esa subvención. Entonces nosotros como una comunidad queremos. Los valores de CORE son súper importantes para una comunidad saludable y para poder servir a las personas que no reciben servicio y es de eso que tratamos nosotros y es un muy buen uh, enlace para nosotros poder pensar de esta forma para, para expresar lo que hacemos naturalmente y expresarlo. Uh, y es realmente una coincidencia maravillosa. Es algo muy bello. Y ustedes realmente es articulando los modelos muy bien y eso sí concuerda exactamente con lo que nosotros tenemos que tenemos que producir para articular lo que estamos haciendo. Sí se sí, alinean perfectamente y esa parte sobre sobre los dos diferentes mo modelos y cómo concuerdan y uno puede saber si uno no es si no están bien vinculados porque si no hay conflicto entre ellos si es algo que va a funcionar, Usted se puede dar cuenta porque concuerdan uno con el otro. Y si no, entonces están en oposición y no va a funcionar. ¿Tiene sentido? Sí. Y a veces es simplemente del nivel de detalle. Como una teoría del cambio puede ser más amplia que las actividades en su modelo de lógico. Y hay que enfocarlo. Exactamente. O oh. oh o no suficientemente amplios. Uh, debe, a lo mejor es demasiado estrecho. Entonces tenemos que expandirlo o lo que sea. Sí. Es excelente como una persona que piensa por medio de la experiencia, me ayuda. Um. A dar vida a las cosas. Uno de los participantes habló de eso, que de pasar de la vista más general a la más pequeña. Eso fue algo muy importante para esa persona, porque eso realmente tuvo mucho significado para ella. Sí, fue algo muy bello ver. Sab, ¿esto le produce para usted algunas preguntas específicas a medida que está viendo lo que contiene la solicitud pequeña? No, realmente. Yo creo que mucho de lo que estuvo en esta presentación me ayudó a aclarar mucho, me da más información con que trabajar a medida que repase la solicitud en más detalle yo mismo y definitivamente voy a pasar a tiempo en el canal de YouTube. Perfecto. Sí, excelente. Y también está muy bienvenido a inscribirse para futuras horas de oficina. Es por esa razón que citamos tantas de estas porque es, por eso las estructuramos así. Las futuras serán más general. Una vez que inicia su aplicación, su solicitud, va a tener otra pregunta. Hay muchas oportunidades para a, a entrar a una llamada. Y eso puede ser útil si hay otras personas que están preguntando. Esperamos que sea un proceso de aprendizaje entre, entre colegas. Y los dos de ustedes saben de uh, la ayuda individual. Ustedes lo mencionaron. Y, y yo voy a dejar ese tiempo para Ken y Serge, porque ellos son nuestros líderes de nuestro comité. Yo nomás soy su apoyo y colaboramos. Pero ellos, yo, realmente es cuestión de ellos. Y como dijo Nicole, ellos se inscribieron para una sesión ya. Uh, así que ellos ya están listos para eso. Voy a compartir mi pantalla y voy a poner el enlace en el chat para que puedan ver cómo se pueden inscribir las sesiones individuales de ayuda técnica. Estamos usando una hoja de Google para inscribirse para esos. Si pueden ver la, la hoja en mi pantalla, puede decidir más o menos cuándo en este proceso quiere recibir usted uh, ayuda más específica y puede uh, seleccionar una, un día y una hora, ponga su nombre y le vamos a mandar una invitación del calendario.